Un cordial saludo, mi nombre es Andresito y el nombre de la Tecnoacademia del Centro de la Industria y la Construcción de la Regional Tolima es para mí un placer mostrarles uno de los mejores proyectos de investigación aplicada que el Tolima y Colombia pueden apoyar en los próximos años. Acompáñenme y les contaré de qué se trata. La estrategia se enfoca a la formación de líderes, formadores y multiplicadores de la tecnología desde grados sexto a noveno. Los aprendices de Tecnoacademia apropian el conocimiento necesario para construir una red de comunicaciones de uso libre, la cual puede llegar hasta los sitios más apartados de nuestro territorio nacional, rompiendo la brecha tecnológica que actualmente existe en nuestro país. El proyecto se enfoca en las zonas rurales, iniciando con una investigación piloto en la vereda Ancon Tesorito, Colegio La Merced del municipio de Ibagué. Por medio del proyecto se busca describir el impacto del uso e implementación de las redes inalámbricas y los dispositivos móviles como estrategia didáctica sobre los procesos de aprendizaje de conceptos científicos en los niños vinculados a la Tecnoacademia del sena Lima. Nuestra investigación de tipo Acción Participativa (IAP) está enmarcada en un paradigma sociocrítico. El proyecto estudia la realidad como praxis, permitiendo unir la teoría y la práctica utilizando el conocimiento. Ayuda a los instructores e investigadores a incluir a sus aprendices con una participación amplia en los procesos de investigación, orientados al conocimiento. Iniciamos con una investigación conjunta entre los actores del proyecto del marco legal normativo, identificación de las necesidades en términos de infraestructura y equipos requeridos para el diseño de la red libre Wi-Fi comunitaria. Se aplicará un método de estudio de acción de tipo cualitativo que nos permitirá obtener resultados fiables y útiles. Entre ellos, veremos que los actores realizarán ejercicios de campo donde se garantizará inicialmente la conectividad a 100 metros, 500 metros y hasta un kilómetro de distancia entre los equipos que se van a adquirir dentro de las instalaciones del Centro de Industria y la Construcción. Finalmente, se socializa con la comunidad de aprendices las características de los equipos utilizados donde cada uno se convertirá no solo en un objeto de estudio, sino ahora protagonista de la investigación. En consecuencia, se motivará a cada actor a ser partícipe de su propio desarrollo tecnológico. Cada uno de los sujetos controlará e interactuará a lo largo del proceso investigador y necesariamente cada uno tendrá una implicación directa en el proyecto productivo y social, facilitando la convivencia del personal docente investigador con la comunidad educativa a estudiar. Esto se logra gracias a la metodología nombrada formadores multiplicadores de la tecnología y las guías didácticas de aprendizaje activo, las cuales permitirán a los aprendices entender las necesidades de conectividad existentes en el sector y a partir de un aprendizaje colaborativo y significativo encontrar una alternativa de solución viable dentro del contexto económico y social. Ahora vayamos a la vereda con Tesorito y escuchemos a nuestros amiguitos e instructores. Niños, muy, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de parte de Tecnoacademia, ¿verdad? Le damos un gran saludo. Y pues eh, yo quisiera eh, saber, oiga, ¿en qué vereda nos encontramos? En ¿Y, ¿Y cómo casa? se llama este hermoso colegio? La Merced. La Merced. Bueno, cuéntenme, ¿y ustedes qué es lo que le piden a Tecnoacademia? ¿Qué les gustaría aprender? Como ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? tecnología Muy bien, ¿y ustedes qué quieren saber? Cuéntenme. ¿De TICS? Ah, qué bien. ¿Y de qué otra cosa quieren saber? De mecánica. Bueno, muy bien. Eh, bueno, queremos invitar en este momento a la profe Daniela, ¿listo? Que es la encargada del Colegio de la Merced y pues que nos cuente realmente la necesidad que ah, hoy no tiene esta, bien, en esta escuela cama. que está ubicada en la zona rural del municipio de Ibagué aquí frente precisamente, aquí a, en la montaña que tenemos aquí al frente del municipio profesora bueno, buenos días la necesidad es que vemos, como ya lo dicen, tenemos cinco computadores ¿Y no contamos con internet Solamente tenemos lo que yo les explico, esto no podemos eh, acceso, digamos, a que ellos busquen información para investigar más acerca de los conocimientos que se dan. Entonces me interesa que los niños aprendan acerca de la nanotecnología, de los computadores y de todo aquello que yo, pues, ustedes nos quieren brindar. ¡Muy bien! Ay, no, no bien. ¡Excelente! Bueno niños, muchas gracias, un aplauso para todos ustedes, a ver Bueno, precisamente entonces, como lo decíamos aquí en el Colegio de la Merced Vamos a poder tener un, un proyecto piloto Que no solamente va a ser utilizado aquí para una zona rural en el municipio de Ibagué Sino que puede ser proyectado para todos los municipios rurales, eh, a todas las zonas rurales de Colombia por eso aplica el posconflicto, precisamente lo que hacemos es tratar de eliminar esa brecha digital que existe en todo Colombia, debido a que en muchas zonas como en este caso, tan cerca de Ibagué, pero que ni siquiera tenemos la tecnología necesaria para poder llegar a todos estos niños, si estamos, niños que en este momento pues realmente son de muy bajos recursos, son campesinos que requieren eh, mejorar su calidad de vida y eso lo vamos a poder lograr por medio de Tecnio y el proyecto del Centro de Industria y la Construcción de la Regional Tolima. Chao. Muchas gracias.